Muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo, que usted tiene que estar muy bien informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días. 36 grados centígrados, el termómetro marcando en el transcurso de esta tarde, un cielo completamente despejado, predominando, sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa en 17%, ya a las 10 de la noche, como ya le comentaba en el avance, va a continuar el ambiente caluroso, el termómetro oscilando del los 29 a los 30 grados centígrados y la humedad relativa en 22%. También le comento las temperaturas y las condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León. García, 36 grados centígrados como temperatura máxima, una mínima de 22. Allá para Santa Catarina, 34 con 20. En San Pedro, 34 con 21. Para el municipio de Santiago, alcanzando el termómetro, 36 grados centígrados. Allá para Escobedo, para San Nicolás, también el termómetro alcanzando los 35 grados ambiente muy caluroso, Guadalupe, Juárez, Apodaca, 35 grados centígrados, con mínima de 22, para el municipio de Pesquería, 36 con 23, y también para Cadereyta, el termómetro alcanzando los 36 grados centígrados. También le comento, el índice de la radiación solar en este momento se encuentra en el nivel 6, alto, de igual manera es muy importante mantenernos bien hidratados si usted va a salir de las 12 a las 4 de la tarde y también cargar, ponerse, aplicarse al un bloqueador. También le comento las temperaturas para el día de mañana miércoles, amaneciendo con 16 grados centígrados, ya por la tarde, ambiente bien caluroso, el termómetro alcanzando los 38 grados centígrados, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación, ya se va a continuar toda esta semana, jueves 25 con 13 grados, un ligero descenso en las temperaturas, también para el día viernes, amaneciendo con 14 a 15 grados, por la tarde nuevamente el termómetro alcanzando los 20 27 grados centígrados para el día sábado cielo parcialmente nublado una máxima de 30 grados con mínima de 17 ya para el día domingo también predominando un cielo medio nublado una máxima de 34 con mínima de 19 grados centígrados estos cambios también importantes este calorcito que se aproxima esa consecuencia de una onda de calor esto mismo está generando temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y se descarta la probabilidad de precipitación que que de hecho también para este día ingresa un nuevo sistema frontal por el norte de Coahuila, así que a extremar precauciones. Le comento, en Tijuana la temperatura máxima alcanzando 23 grados con mínima de 12, un cielo totalmente soleado, despejado, también para Chihuahua 28 con 10 grados, ambiente algo fresco en el transcurso de esta noche de martes, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco, cielo parcialmente nublado predominando con temperaturas máximas de 24 a 30 grados, unas mínimas que oscilan de los dos a los 20 grados centígrados para el municipio de Celaya ambiente caluroso por la tarde, fresco por la noche, 10 grados centígrados con un cielo despejado, también para Veracruz, la máxima 37 mínima 22 grados centígrados Cancún, Mérida y Tuxtla Gutiérrez, cielo parcialmente nublado, máxima de 31 a 34 grados centígrados allá para Reynosa, en Torreón, la temperatura máxima oscilando de los 30 a los 32 grados centígrados y para el Valle de Teja, las temperaturas máximas estarían alcanzando 28 grados para El Paso, 34 para McAllen, con mínima de 23 grados centígrados. Ya por último le comento para este día de martes, la salida del sol a las 7 con 29 horas y la puesta 17 con 59. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes.